¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar ya en su espacio escenario a través del medio digital La Voz del Sur En esta noche especial, como todas las noches, siempre tenemos un invitado para conversar Conocer un poco también de, tu, de su trayectoria Y en este caso ya tenemos en, ya en, nuestra, en, nuestra, en nuestro escenario digital a nuestro invitado Pero antes de ello, como todas las noches, le vamos a dar la bienvenida ...a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Saludos, Leonardo. Saludos a nuestros amigos que nos siguen a través de La Voz del Sur. Y este es su programa Escenario, que a poco a poco ha ido cobrando espacio, no solo dentro de nuestra comunidad, sino a nivel del mundo, gracias a la tecnología. Bueno, esta noche vamos a conocer otro personaje, otro ciudadano nuestro que... Pese a su juventud, está dando mucho por el bien de la comunidad catamayense y, por supuesto, de toda la sociedad. Hemos invitado a Stalin Fernando Merchan Arce, abogado de la República del Ecuador. Abogado, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches con todas las personas que están siguiendo la transmisión a través de este medio digital. Y también felicitarles por realizar este tipo de programas que son muy importantes para el aporte a la comunidad sobre cualquier tipo de conocimientos. Gracias por la invitación. Muy bien. Siempre para nosotros es importante conocer los primeros instantes, en este caso de nuestro invitado porque posiblemente ustedes lo conozcan eh, por su carrera, por su profesión, su servicio. Sin embargo, a, eh, más allá de, de la profesión, hay un ser humano. Quisiéramos que nos cuente, Stalin, eh, ¿cómo fue eh, sus principios? ¿Es usted originario de Catamayo? ¿Su familia quizá eh, ¿Parte de su, de, de su infancia? Coméntenos. Sí, bueno, yo realmente soy originario de aquí, de Catamayo. Soy nacido aquí en, la, en este bello cantón de Catamayo, en este valle caluroso. Eh, mis papá, mi padre, Edgar Merchán y mi madre, Alicia Lucía Arce. Mi madre es oriunda también de aquí, de, de Catamayo, al igual que mi padre. Eh, de parte también de mi madre, lo que son eh, mi abuela, también son oriundos de aquí, de Catamayo. En el caso de mi padre... Eh, eh, en el caso de él, pues los, mis abuelos serían de, de... En el caso de mi abuela es de la provincia de Lasuay. Y bueno, mi abuelo también es, ahorita es que me, me recuerdo. Uh -huh. si sí, Ellos son de allá, hay raíces también por allá de la provincia de Lasuay. Sí, ¿Y qué recuerdo de su infancia y, Stalin? ¿Cómo recuerdo? Bueno, mi infancia este, la se desarrolló en el barrio Trapichillo. El barrio Trapichillo es donde crecí... Y donde también estudié lo que fue el jardín de infantes, también la primaria, en la escuela Julio María Matobella. Uh -huh. Luego ingresé al colegio, al colegio Emiliano Ortega Espinosa. Y bueno, leí ya tocó salir a la ciudad de Loja a realizar mis estudios universitarios en la Universidad uh -huh. Nacional de Loja, donde obtuve mi título profesional de, de abogado de los tribunales del Ecuador. Eh, siempre estuvo esa idea de seguir eh, lo que tiene que ver con el derecho, con las leyes. O ¿Hubo tal vez otra, um, otro gusto por otra carrera quizá? O, o, ¿Cómo fue esta, esto de, esta idea? ¿Cuándo se implantó esta idea de estudiar eh, derecho? Ya, yeah. Bueno, realmente yo a lo que ingresé a la universidad empecé estudiando la carrera de medicina. Pero cuando entré a la universidad estaba en una edad un poco temprana, estaba de unos, creo que salí de unos, entré de unos 16 años ya eh, para ajustar los 17. Entonces estaba un poco como indeciso, entonces eh, opté por la carrera de, de, de medicina, pero ya conociendo dentro de, de este ámbito como que no, o sea, no, no fue lo mío. Uh -huh. eh, entonces, como mi papá Edgar Merchán eh, bueno, siempre en Catamayo hay mucha gente que lo conoce, que estuvo involucrado en lo que es medios de comunicación, eh, haciendo editoriales, uh -huh. y había un poco el apego en lo que es la, la política. O pues sea, a mí uh -huh. también me gustaba mucho lo que es la política. Y entonces eh, fui pensando, dije, bueno, este, realmente, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué carrera voy a optar por seguir? Y como me gustaba eso de las ciencias políticas, la carrera que más se pegaba a esa situación, pues en ese tiempo pues, eran las leyes, el derecho. Uh -huh. Entonces yo opté por seguir la carrera de derecho, estuve un año en la carrera de medicina, luego de eso salí y procedí a ingresar a la carrera de derecho en, la, en ese tiempo en la promoción que eran de seis años, actualmente conozco uh -huh. es de cinco años. Inclusive en unas uni universidades hay ofertas académicas de cuatro años nomás. En ese tiempo yo recuerdo pues que fue yo pasé la de los seis años. Bien. Yeah. Sí. Bueno, en todo caso, ese año de haber estado en la carrera de medicina, seguramente algo importante también le dejó porque nada es perdido. Sí, o sea, se obtiene, digamos, por ejemplo, experiencias. ...experiencias, conocimientos, y es, este también mucho de amigos, se tiene amigos que, por ejemplo, estaban cursando otras ramas, tengo amigos eh, médicos, y algo también que, por ejemplo, la vinculación en la carrera de medicina ayudó mucho a lo que es eh, perder el miedo a lo que es lo, cuando se hacen las autopsias, uh -huh. ya porque nos llevaban en ese, en ese tiempo pues, a las prácticas, y en la carrera de derecho, cuando estamos viendo el módulo de penal, también nos dan la, la, la materia de medicina legal entonces también nos llevaban a ver lo que es las autopsias a los cadáveres y bueno, uno ya ahí como que se pierde un poco el, el, un poco el miedo ya. más bien otros miedo, compañeros que recero. estaban desde sí, desde el eh, de derecho que estaban ahí como que tenían un recelo pero como ella estuvo un año en medicina o sea, no, o sea no se me hacía mucho ver ese tipo de, de situaciones ya fue una ventaja una gran ventaja para sí se podría decir una ventaja bien de hecho habíamos ya un poco de conocimiento Pasar esta materia de medicina legal. Una, una, una más que todo lo que es medicina legal. Dentro de la en sí de la carrera de abogacía, eh, deben haber muchas materias, como dicen, medicina legal y, y otras. Mm -hmm. Quizá cuáles han sido las más importantes para usted y quizá las más complicadas. Bueno, dentro de las materias de derecho son varias, por ejemplo tenemos la materia penal, tenemos materia civil, niñez, adolescencia, eh, tenemos contencioso administrativo, materia laboral, tributario, realmente la que a mí, eh, constitucional también, la que me ha llamado también la, mucho más la atención, es más interesante, considero yo, y creo que con eso comparto con todos los que han estudiado derecho, es en la materia penal, uh -huh. Ahí dentro de la materia penal es a lo que es comprendido de, de, en la materia de medicina legal. ¿Ya? Entonces, eh, siempre me ha parecido un poco más interesante que, que las demás, es un poco más activa, se podría decir. Por ejemplo, en la que yo, o sea, no, no, mucho no me no compaginaba era la del ámbito tributario, es que era un poquito más, como decirlo así, aburrida. Entonces, también había la, la de contencioso administrativo que, bueno, yo la consideraba un poco más sacrificada, se podría decir, aunque era un poquito así tediosa, pero sí, sí me gustaba de todos modos, o sea, sí, sí era bonito el asunto. Uh -huh. Y bueno, aquí en, en Catamayo, lo que he conocido, ¿no? los abogados no he visto muchos que se dediquen a lo contencioso administrativo, aquí la gente más en el mercado ha optado por ir a buscar abogados en loja, entonces por eso aquí en Catamayo, en temas de derecho... Eh, dentro de lo que ejercen los colegas, no, no conozco mucho que sigan los temas de contencioso administrativo. Es una materia muy bonita. Uh -huh. en, Catam en Catamayo más lo que se da es este, en, de, derecho penal, familia y civil y laboral. Uh -huh. Es Lo que más se maneja aquí uh -huh. en, se maneja. en el medio de Catamayo. Sí. Stalin llegó ese momento cuando usted ya terminó la carrera profesional. Y luego pues ya uno sale ¿no? al, al ruedo, ¿no? a ver eh, cómo claro. se entiende ya en el, en el propio terreno. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque no es lo mismo estar en la universidad y luego pues ya encontrarnos en el plano ya real. Claro, en el plano laboral, realmente ahí o sea, se aplica la realidad. No, como dicen por ahí, eh, lo que la universidad simplemente nos inquieta, o sea, nos pone ese momento, la, la chisquita para nosotros eh, dentro de la carrera que estamos siguiendo a futuro en la vida profesional, aplicarlo. Eh, bueno, realmente a mí en lo que es el, el ejercicio profesional, decir así que se me complicó bastante, no fue mucho, por lo que yo ya estaba haciendo anticipadamente prácticas. Yo hacía mis prácticas profesionales con el doctor Fausto Aguirre, aquí de la ciudad de Catamayo, en la oficina jurídica de él. A la actualidad todavía seguimos trabajando dentro de un mismo bufete jurídico, somos compañeros de trabajo. Y yo hice mis prácticas con él, entonces ahí yo aprendí inclusive en el caso de las audiencias me iba de oyente con él y ahí iba aprendiendo por ejemplo lo que son eh, minutas para elevar llevarlas a escritura pública y yo aprendí ahí o sea, él me enseñó digo sabes qué ven, hay una compraventa que hacer ver, ven, ven para que tú mismo la hagas estos son los documentos ahora sí desenvuelve entonces eh, yo ya ahí fui aprendiendo eso inclusive me, me sirvió mucho para la universidad porque de pronto en la universidad recuerdo que cuando nos tocó en materia civil nos tocó hacer una, una minuta para una compra-venta de un terreno. Uh -huh. Entonces en este caso el, do, el doctor me acuerdo que nos dijo, a ver, el que termina primero el contrato puede ir a la casa. Uh -huh. Y en ese caso fui yo el que terminó más pronto porque ya, yeah. ya me encargaba yo de hacer ese tipo de trámites, ya me lo sabía al revés y al derecho, como dicen por ahí. Entonces yeah. realmente es la práctica fue lo que no me complicó, digamos, en adelante ya eh, ejercer mi profesión ya como abogado ya de los tribunales del Ecuador, porque ya tuve unos conocimientos previos. Claro que uno está en este ámbito y que tiene que seguir estudiando, se tiene que seguir aprendiendo día a día y seguir mejorando, pero ya, digamos, fue un, un inicio que no me, eh, o sea, que, que me ayudó a no patalear, como dijo alguien por ahí, demasiado. Entonces ya me ayudó a, a despuntar y seguir hasta el día de hoy, que ya voy cerca de siete años de, en el ejercicio profesional. Bueno, ahora está ya creciendo de forma individual, de, de forma libre, su, su, ah, sí. su profesión. Eh, ¿Cuál es, ha sido quizá, o si recuerda el caso, el caso más importante que he tenido que defender y el que he tenido que pues, poner ahí su, su, su trabajo, su profesión, y que, por supuesto, pues, es muy, de mucha responsabilidad para ser neutro? Bueno, le comentaré que realmente todavía no me ha tocado la, ese, ese, esa situación todavía. Realmente, uh -huh. para serle sincero no me ha tocado. Pero, este, como le digo, toca que en esta profesión uno es estudiante de por vida. Toca seguir estudiando y preparándose día a día. Y estoy preparando porque puede ser que en algún momento puede que se me, de, eh, se me presente ese tipo de situaciones. Uh -huh. Todavía a mí no se me ha presentado algunos compañeros se les ha presentado ya como anécdotas que inclusive me han contado, pero a mí todavía dentro del, del tiempo que he crecido la profesión no, no, no se me ha dado un caso donde eh, se me complique, bueno, digamos demasiado tomar una decisión algo complicada, digamos así siguiente. Claro. Uh -huh. Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos compartiendo este diálogo que mantenemos con el abogado Stalin Berchán. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión en vivo. Y quienes también nos eh, siguen a través de Radio WG Milenio 92.5 en su reprise. Vamos a seguir dialogando, mi estimado Ramiro, con nuestro invitado. Así es, continuamos entonces en este programa conversando con Stalin Fernando Merchán Arce en este su programa de escenario. Eh, bueno, eh, eh, Stalin, el asunto de ser abogado es un, una profesión hermosa, eh, honorable, Gracias. pero, por supuesto, tiene mucha responsabilidad porque, si bien es cierto, tiene hay dos partes, por lo general, y, y el abogado es el que está haciendo de árbitro en la mayoría de los casos, y de gran responsabilidad, eh, pues aquí juega muchísimo la, la ética, la moral. ¿Cómo usted Así analiza es. esta, esta parte? Claro, o sea, realmente es importante que los profesionales del derecho trabajemos con lo que es la verdad y la justicia, y más que todo ser sinceros con los clientes. Cuando viene un cliente, por ejemplo, y nos expone algún caso, nosotros tenemos que explicarle las cosas como son, o sea, decirle al cliente qué es lo que él necesita, y no más bien, o sea, decirle al cliente lo que ellos piden que escuchar, porque a veces lo que ellos quieren es escuchar, a veces está errado, está mal. Uh -huh. y, y si ellos vienen en la posición de que uno quiere que se les diga lo que ellos quieren escuchar, entonces ya para qué buscan el, asesor, el asesoramiento del abogado, porque ellos bueno. con eso dan a entender que ya manejan de, del tema. Entonces yo, al menos eh, en mi trabajo profesional, siempre, siempre sigo así, siempre a los clientes con la verdad. Y en base a la justicia, ¿eh? hablándoles no solo desde la posición de ellos, sino también desde la posición de la otra parte, uh -huh. ya cuáles son los pros, los contras, si se puede mejor llegar a un acuerdo antes que irnos a juicio, que es inclusive mucho, mucho mejor, porque realmente eh, los juicios, o sea, traen mucha incomodidad también a los, o sea, los clientes, tanto emocional como económicamente. Claro. Entonces nosotros como abogados, eh, eh, siempre, o sea, al menos en mi caso. Yo siempre bu busco de que de alguna forma se, se concilie, se llegue a, a transar una situación de tal forma que ver el beneficio para el cliente de uno y que tampoco la otra persona en la, la contraparte también, o sea, causarle algún daño. Eh, bueno, ya en casos este, en los que no hay una conciliación, pues toca realmente ya obligadamente seguir el juicio, porque eh, de pronto la, la contraparte está muy, muy cerrada con una situación de llegar a un acuerdo. Entonces, en este caso, uno como abogado, pues toca demandar, eh, eh, eh, plantear la, la instancia, eh, el, el juicio pertinente para hacer eh, valer los derechos de nuestros clientes y defenderlos. Sí, muy bien, Stalin. ¿Cuál es la dirección de su consultorio? E invitemos a la gente para que, o más bien, digamos a la gente, su, su dirección para que los visite y también quizá los casos que usted puede o está atento a atender. Ya, yeah, este, la dirección de mi oficina jurídica es en la avenida Catamayo, Isidro Ayora, en el segundo piso de la cooperativa Padre Julián Lorente la oficina número 4, eh, aquí estoy presto a atender todas sus inquietudes, las consultas que tengan, y, y tengan con, con este servidor un amigo y una persona que siempre va a trabajar en base a la verdad y la justicia, para consultarles cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. Muy bien, eh, Stalin, aparte del de tema de la abogacía, también sabemos de que usted es un artista. Bueno, yo creo que el arte lo llevamos todos en la sangre. Muchas veces no, no lo afloramos, no lo, no lo proyectamos, no lo hacemos. El eh. En los sí. e inclusive para, para hacer el trabajo de, de abogacía, pues hay que ser un artista, ¿no? También. Entonces, bueno, yo, yo quiero llegar al punto de que usted es un eh, amante a lo que es eh, el arte visual, ¿no? Cuéntenos uh -huh. esta parte. Así es. Sí, bueno, yo mis inicios de lo que es las artes, en lo que más que todo el dibujo, yo lo inicié muy temprana edad. Yo recuerdo que cuando estaba pequeñito, digo, unos, que será unos cuatro años, cinco años, y todavía pues no podía muy bien dibujar, pero me gustaba. O sea, eh, en ese tiempo estaba creo que en el jardín de infantes y de pronto tocaba hacer algún trabajito, hacer algún dibujo, entonces me en ese caso me sabía ayudar a mi papá. Entonces, como me gustaba el dibujo, le decía papi, ¿sabes qué? Dibújame eso, dibujame un carrito, un, un superhéroe, alguna situación, y ya, él me hacía por ahí un dibujo así medio cuadrado, porque él en este caso no, es este, eh, no, no tiene esta situación de, de ser artista, bueno, en este caso. Entonces yo ahí me dijo, bueno, me fui indicando y fui yo realizando mis primeros dibujos así, poco desfigurados, cuadrados, descuadrados, de <ríe> Y de ahí poco a poco fui desarrollando la habilidad, eh, me fui dando cuenta de que fue un talento sea con natural, con uno, que nació con, con uno prácticamente. Entonces eh, en ese campo me apoyó mi mamá, mi papá también por ahí me inscribió en unos cursos particulares de, de dibujo, de pintura, unos cursos que no fueron muy largos y ahí yo este, en forma autodidacta me fui... Preparando, inclusive eh, algo que me ayudó ahí es, es ver muchos dibujos animados, porque ahí también se aprende a lo que es dibujar. Uh -huh. Y hasta la actualidad también he ido aprendiendo con lo que, viendo los, estos videos de YouTube. O sea, hay bastante información en lo que es el arte, tanto dibujo, pintura, eh, con diferentes técnicas: pintura acrílica, al óleo, acuarelas, el dibujo a carboncillo y otro poco más de técnicas secas que les llaman. Y de ahí he ido aprendiendo hasta la fecha de hoy que, que he ido mejorando la, en este caso mi, mi habilidad para dibujar. Últimamente me encuentro realizando una obrita un poco grande y se me, que se me ha vuelto también extensa por lo que estoy prácticamente recién aprendiendo a, a manejar la pintura al óleo. Entonces oh, como yeah. soy un poco... me ha gustado un poco el detalle en lo que son mis trabajos. Entonces en esta pintura al óleo... He estado cuidando mucho los detalles y por eso me ha tomado ya algún tiempo y es una obrita grande de metro y medio por, por un metro, me parece. Es un poquito grande y ya voy por más de un año y no vamos a salir, pero voy a una labor ahí de, de aprendizaje hasta ver cómo me sale bien y de ahí ir realizando más trabajos y publicarlos en una página que tengo en el Facebook y en Instagram también. Eh, qué bien. De sus trabajos de caricaturas, eh, ha hecho algunas publicaciones. Me parece que estuvo también siendo parte de algún medio de comunicación, también sus trabajos. Cuéntenos. Sí, era este... Hace unos... Serán unos ocho años, eh, tuve una participación en el, en el medio de comunicación local televisivo, que es este multicanal. Eh, por alrededor de un año tuve un espacio ahí para realizar caricaturas en el, en el noticiero que se daba ahí. Uh -huh. que me parece que se hacía dos días a la semana el espacio de la caricatura. Entonces, ahí me desenvolvía haciendo caricatura de tipo crítico en el ámbito político más que todo. Uh -huh. como ahí ¿Cómo, este, cómo había... fue esa, esa aceptación? ¿Cuál fue la experiencia? Eh, en ese tiempo me acuerdo que mi papá res, eh, realizaba ahí editoriales. Entonces, como él también o sea, le gusta la política y hubo esa afinidad, entonces me dijo, ¿sabes qué, qué te parece si tú sabes dibujar? Porque, por ejemplo, no te haces unas caricaturas así como las, las hace Bonil, que es uno de los caricaturistas más conocidos uh -huh. eh, en el medio. Dice, ¿qué te parece? Hagamos, eh, en este caso, este, crítica de temas sociales, temas políticos. ya pues Digo, buenazo, veamos cómo nos sale. Entonces empecé primero pues, a practicar en unas hojas de papel bond ahí practicando. Y luego pues, lo plasmaba en ese tiempo, me acuerdo, en una pizarra que ellos tenían ahí en el canal y lo hacía con un marcador... De eh, esos que, se lo, que no es permanente, de esos que saben borrarse nomás. Uh -huh. Entonces ahí hacía las caricaturas y ahí estuve por un tiempo de un año más o menos. Uh -huh. Creo que me salí del, del medio, fue por asuntos de estudio. Eh, ¿La caricatura? O sea, ¿el eh, trabajo lo hacía en, en vivo en ese momento? En vivo lo hacía en ese momento. En ese momento iniciaba los primeros esbozos, los trazos, hasta terminar la caricatura y poner ahí su mensaje. Ah, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito. Una experiencia muy bonita. Claro. Y bueno, ahora, ¿qué se viene? Porque esto del, del arte de ese, no se queda ahí. Cada día se va aprendiendo, se va buscando nuevos caminos. ¿Cuál sería ese sueño que tiene Stalin en cuanto a la parte artística? Ya, lo que o sea, a mí mucho me ha gustado es el dibujo realista y dibujo hiperrealista. Es el que vemos, por ejemplo, que se, se aproxima, por ejemplo, un retrato. ...a lo que es idéntico a la foto, entonces usted me da su foto y dice... ...sabe que hágame, su, eh, hágame un retrato, yo trato de hacerle con el mayor número de detalles... ...con tal de que quede pero exacto, entonces es lo que me gusta a mí bastante... Uh -huh. ...pero este, los últimos años más me he dedicado o sea, a lo que es el retrato... ...en lo que es el, con el, el dibujo y realizándolo con carboncillo y lápices de diferentes blanduras pero lo que me ha llamado mucho la atención es también lo que es la pintura al óleo, y eso es lo que actualmente estoy practicando, y me gustan más que todo obras de gran, de gran formato, diríamoslo así, actualmente me encuentro realizando una obra que es de medidas de un metro por metro y medio, me parece que es. entonces quiero ir por esa línea, quiero ir por esa línea de realizar esos tipos de trabajos a óleo, quiero realizar este, pinturas realistas, y también... Ahí ir viendo cómo me, me sale algo, algo bonito, a ver cómo sea, voy destacando mi estilo, porque yo todavía no tengo mi estilo pictórico. Este, los artistas siempre se destacan por tener cierto estilo, cierto estilo pictórico. Por ejemplo, Guayasamín tenía su estilo pictórico, este Eduardo Kingman, eh, Goya y, otros y entre otros artistas. Entonces, cada uno va aportando su estilo Van Gogh. Si usted ve cuadros de ellos los puede ubicar por el estilo que ellos manejan y a veces claro. sin necesidad de que le digan es de tal artista usted ya ya sabe entonces lo que yo bien. quiero crearme es un estilo como estoy iniciando recién en el ámbito de la pintura y voy o sea poco a poco hasta aprender y desarrollar mi estilo y mostrar el, mi producto al público. Mientras tanto, algunos de sus trabajos están a lo mejor en las redes, se pueden apreciar. Sí, en el Facebook justamente, en mi Facebook y también tengo una página de Facebook. En mi Facebook estoy como Stalin Merchan Arce, y también tengo una página de arte de Facebook que está Stalin.art, me parece que está. Y en el Instagram está como Stalin Merchan Arce, ahí están posteados todos mis trabajos para que puedan apreciarlos. ¿Qué le parece, Leonardo? Escuchándoles escuchándoles con mucha atención, eh, bueno, algunos de los trabajos que, que ha publicado Stalin, si los si los he venido eh, observando, son muy, muy interesantes, especialmente algunos de, de ellos con, como decía, con, con carbón, carbón o carboncillo. O lápiz, carboncillo se llama eh, exactamente. El material. Es, bueno, es me, me, porque anteriormente de lo que estaban conversando sobre eh, la participación en el medio televisivo. Desde ahí ya lo, lo he venido siguiendo en esta parte y porque me, me encanta eh, lo que es el dibujo, más allá de que no soy, no soy experto en ello, pero eh, para por ahí para ayudarles a, los, a las niñas en clase siempre me ha gustado también dibujar y por ende pues siempre se, <risa> se, se, se sigue a personas que tienen esa habilidad como Stalin y bueno, eh, esperando que siga adelante, ¿no? Leonardo, solo dice que sigue dibujando hasta ahora lo que hacía en la escuela, el gatito de dos bolitas. Tiene que seguir también. practicando, ¿verdad? así empecé yo también, después ya fui desarrollando más la, esta actividad, este talento. Sin duda, sin duda Stalin, la práctica hace al maestro. Así es. Háblenos quizá en la parte casi final ya de, de, este, de este conversatorio. Quisiéramos saber en cuanto a sus hermanos. Sé que tiene, tiene hermanos, quizá ellos también se han motivado, eh, los unos y los otros se han apoyado. ¿Cómo ha sido esa relación entre hermanos? ¿Cómo ya, es? este, nosotros somos cuatro hermanos, somos tres varones y una mujercita. Este, mi hermano eh, Edgar, que más lo conocemos como Lenin, mi hermana Ninoska y mi último hermano, este Kevin Merchan. Eh, mi hermano Edgar, él este, optó por seguir la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional. Regresamos casi el mismo año, prácticamente fue, porque mi carrera fue de seis años y la del de cinco. Y yo pues, como entré más pronto, un año más adelante, salimos prácticamente igualitos. Eh, mi hermana Ninoska ella estudió en la Universidad de la SUA y estudió la carrera de Diseño de Modas y Textiles y ahorita está graduada como diseñadora de modas. Con ella tenemos un poco más afinidad a lo que es en el ámbito del arte, porque la carrera de ella también está muy, muy de, este, inclinada a eso. También se puede decir que es una carrera artística. Y mi último hermano, este, él está estudiando en la Politécnica Salesiana, está estudiando la carrera de Ingeniería Automotriz, eh, le faltan cerca de dos años para terminar la carrera y está muy... Uh -huh. eh, muy próxima a salir. Eh, o sea, eh, gracias a Dios, a todos mis hermanos, les ha gustado este, prepararse, seguir adelante, o sea, con los estudios uh -huh. académicos y obtener al final un título profesional que les permita a la larga eh, satisfacer sus necesidades. Y servir a la comunidad, sin duda. Al... servir a la comunidad Bien. también, sin duda. ¿no? Claro. Y sin duda, eh, todo este, este, este caminar... Eh, no creo que así sea siempre fácil, solo color de rosas, como se dice. Seguramente hubieron muchos momentos complicados, difíciles, quizá en algún momento, inclusive tal vez pensó en abandonar su sueño, su carrera. Eh, ¿Alguna experiencia de esas, Stalin? Sí, sí, sí este, es duro, verdad, realmente. Bueno, de la carrera de Derecho no, no, no me arrepiento realmente, aunque le comento que yo lo que quería estudiar... Eh, ...fue un instante artes plásticas o música también, porque también me gusta mucho la música... ...algo en tono también la guitarra me gusta muchísimo... Y, ...y quise estudiar la carrera de Bellas Artes, pero eh, fue como que tuve un poco de temor... ...dije a lo mejor, como es así? Y a veces dicen, el artista no hay apoyo y me voy a tragar la camisa, dicen por ahí... ...entonces como la carrera de Derecho también me gustaba bastante, entonces me incliné más por la carrera de Derecho... Y en lo que es el ámbito artístico, en la pintura, el dibujo, decidí pues, este, prepararme en forma autodidacta, y así lo he venido haciendo hasta ahora, como una segunda opción, y así lo he venido haciendo hasta la actualidad. Uh -huh, pero que sin duda le da mucha satisfacción, se, ah, se nota sí. cuando habla del, del arte y de la pintura y eso. Uno, por ejemplo, bueno. cuando termina un trabajo es una gran satisfacción al verlo terminado. Uno, inclusive, dice chuta, yo, yo mismo hice eso, <risa> Entonces, no sé, se quedó chévere. Y uno dice, bueno. ah, pues, o sea, esa, habilidad, esa habilidad que uno tiene para desarrollar ese tipo de cosas. Y es muy bonito uh -huh. eh, al momento que uno termina el trabajo y se siente uno bien, dice, chuta, buenazo ese trabajo. <risa> sin duda, alguna y recibir el reconocimiento sobre todo de la gente que valora el arte. Sí. Stalin, ¿qué o quién ha sido o es su mayor eh, inspiración? ¿Inspiración en qué, este, en qué? ¿Dentro de qué ámbito? ¿En qué sentido? En general, en la vida, en su trabajo, en sus proyectos. Yeah, mi mayor inspiración ha sido mis padres, mi padre, mi madre. También mi, mi abuelita y una y mi tía abuela que o sea, siempre me han aportado, siempre me, me han apoyado en este trajinar desde niño hasta mi vida profesional. Siempre han estado ahí empujándome uh -huh. para que salga adelante. Ellos son mi mayor, uh, mi mayor ejemplo, digámoslo así. Claro, uh -huh. sin duda. ¿Cuál sería su mensaje, Stalin, para mucha gente que lo está viendo ahora mismo, que quizá lo están conociendo más allá de lo que lo conocían? ...especialmente para los jóvenes, la gente que quiere emprender, que tiene sueños y que los, los tiene ahí escondidos. ¿Cuál sería su mensaje? Sí, bueno, mi mensaje sería que a pesar de lo que realmente la vida es dura, que lo es. Uno cuando es niño a veces se sueña y dice, no, yo ya quiero ser adulto. Y a uno que ahora que es adulto mejor añora ser niño. Bueno, lo que yo les diría es que no desmayen, que luchen por sus sueños, sigan adelante... Si se, si se propusieron algo, sean constantes. Recordemos que una gota poco a poco rompe una piedra. Y que sigan adelante. Si tienen un sueño, sigan ahí dándole. Yo, por ejemplo, en lo que es el, el arte, como les decía mis inicios, fue primero unos dibujos un poco descuadrados, chuecos, pero fui siguiendo constante hasta que eh, ya re, llegué a unos dibujos prácticamente hiperrealistas. Así también fue en mi carrera de Derecho, al inicio... Cuando me metí a la carrera, eh, se me hacía un poco tedioso por el asunto de la lectura, porque a veces a muchos no nos gusta leer. La lectura es un buen hábito. Entonces, hasta que sería adelante, voy metiendo que como se dice así, eh, para no aburrirme de las leyes, porque si son un poquito aburridas los códigos. Eh, optaba por unos libros de autosuperación, otros libros o novelas, para ir desarrollando esta actividad del hábito de la lectura. Entonces, eso me ayudó bastante, por ejemplo para estudiar las leyes. Y nada más que, que sigan adelante con sus, lo, las metas que se han propuesto, que en la vida con empeño todo se logra. Sin duda alguna, palabras muy sabias, la vida siempre con empeño se gana, todo se gana. Queremos agradecerle a Stalin eh, Merchan por habernos acompañado, por habernos contado parte de su vivencia, de su trabajo, de su sueño, su historia aquí en escenario, que sin duda alguna ha inspirado a muchas personas en esta ocasión. Gracias por habernos eh, acompañado. Muchas gracias este a ustedes espacio. también. Y bueno, pues siempre este espacio estará abierto para, para usted y para todos nuestros invitados. Muchas, gracias. muchas con gracias. esto, Leonardo, vamos a despedirnos también. Queremos agradecer a nuestros oficiantes que son también nuestra parte fundamental en este proyecto. Gracias. Y mañana los esperamos a las 18 horas con 35 minutos con otro invitado en este mismo escenario.